En esta oportunidad vamos a hacer el caso ejemplo B del práctico, del trabajo práctico cero. En el ejercicio A utilicé el editor que viene, que se instala junto con el Python. En este caso voy a utilizar PyCharm de la empresa Jet Bryans. Ya publiqué una guía, unas instrucciones como los estudiantes de la Facultad de Ingeniería pueden conseguir estas herramientas de forma gratuita siempre y cuando tengan la cuenta de correo electrónico institucional y prefiero utilizar esta herramienta porque tiene la posibilidad de manejar lo que se llama un proyecto fíjense, yo acá tengo la carpeta Python en algún disco de mi computadora y lo que voy a hacer ya he instalado PyCharm voy a abrir esa carpeta como si fuese un proyecto de Python lo que va a ocurrir es ahora esta herramienta se inicia <coughs> va a cargar todo y esa carpeta ahora pasa a ser un proyecto en donde puedo ir ejecutando puedo ir codificando distintos programas por supuesto, ya lo hice. Fíjense en que acá tenemos el ejemplo del de ejercicio A del trabajo práctico. Y lo que vamos a hacer ahora es justamente el caso B. Para eso vamos a agregar un programa. En este caso, un archivo del tipo File de, de Python. Se va a llamar... Eh, Trabajo práctico cero. caso ejemplo B. Bien, le damos Enter. Fíjense en que ya se aparece como el, con el punto P, que son las extensiones de los archivos en Python. Y bueno, yo ya tengo configurado el PyCharm para que agregue esas líneas que eh, hacen falta bueno, no es obligación tenerlas, pero son muy útiles. Dice el enunciado que <coughs> tenemos que cargar, indicar cuántas monedas de 25 centavos, 50 centavos, 1, 2, 5 y 10 pesos, y calcular cuánto dinero se tiene. Bueno, o sea, se trata de ingresar por teclado, un número y luego multiplicarlo por el valor que corresponde parece muy sencillo entonces sería moneda de 25 igual a input ¿cuántas monedas de 25? hemos visto que input es la, el método la función que nos permite ingresar por teclado recibimos en la variable monedas de 25 y ahora eh, podríamos mostrar monedas de 25 fíjense en que apreté tab y ya me ayudó el editor por 0.25 que es lo que vale cada una de estas bueno lo podemos grabar, eso se hace con control S, si no, lo hace automáticamente, y ahora lo tendríamos que ejecutar. ¿Cómo se ejecuta un programa en este entorno? Voy a achicar esta ventana para que acá en el menú Run, tenemos mil cosas, bueno, elegimos esta, elegimos la que corresponde, y fíjense en bueno, yo he cambiado de lugar. Normalmente en PyCharm este, eh, la, la consola aparece abajo, eso lo pueden cambiar de lugar. Lo hago porque de esta manera es más fácil. ¿Cuántas monedas de 25? Vamos a decirle que tres monedas. Le damos al Enter. Chan. Error. Ups, ¿qué dice acá? Ah, no puede multiplicar una, segun una secuencia... Porque no es un entero. Ah, lo que pasa es que cuando ingresamos texto por la consola, sigue siendo texto. Python, o el intérprete de Python, no puede saber que nosotros queremos convertir eso que ha ingresado a números. Entonces, se hace con int. Esto es el Casteo, bien, lo probamos ahora, ¿cuántas monedas?, tres, bien, superamos el error, ahora cerramos esta ventana, lo que vamos a hacer ahora es completar con las otras monedas, en realidad eh, yo ya lo tengo hecho, entonces, lo voy a pegar. Ahí tenemos todo el programa. Vamos a comentar un poquito. O sea, de las líneas de la 5 a la 10 es más de lo mismo. Van cambiando las variables. Luego he decidido crear una variable total que va a tener la multiplicación de cada una de estas variables, el contenido, por el respectivo valor. Y finalmente voy a mostrar total. Hay una cosa acá que les va a llamar la atención, que es esto. Después de monedas de uno más, la barra invertida. Esto es porque en Python una buena costumbre es que las líneas de código no superen la columna 72. ¿Bien? Ejecutemos este programa. Vamos de nuevo a run. Ahora sí y nos empieza a preguntar ¿cuántas monedas 25? Eh, si le ponemos una a todas nos debería dar cuánto bueno, calculemos 18,75 ¿es correcto? bueno, lo podemos verificar con una calculadora y todo va a funcionar bien espero que les sirva